Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy les enseñaré una app para subir videos. Completos en Whatsapp. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy les enseñaré una app para subir videos. Completos en Whatsapp. Lo que tenemos que hacer son tres cosas, la primera es entrar en la app. La segunda es, poner set full video status, para elegir el video que queremos poner. Lo que tenemos que hacer son tres cosas, la primera es entrar en la app.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 Subir. Subir. Bueno ya termino el video, la app se llama WFBS WhatsApp Full Video Status, Video Splitter. Y les dejaré el link de donde lo puedan descargar en la descripción, ya me retiro. Espero. Que les haya gustado el video tíos.